Este video es powered, is powered, by, powered Ranger. by Ranger. Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas de Mr. y Bishop Aquí Los Olados del Junior y en esta ocasión les vengo presentando este video con esta mejora que se le hizo al radio RCI 63 FFD4. Este radio por aquí lo podemos observar. Mira, vamos a hacer un pequeño acercamiento. aquí tenemos el medidor de potencia en 500 watts en el modo de pico Eo, o, la. por ahí podemos ver más de 500 watts y qué es lo interesante de esta nueva modificación que está ya los radios originales están saliendo con esta modificación es que ahora podemos hacer esto, vamos a desconectar la antena, vamos a desconectar la antena completamente aquí tenemos el radio sin antena, todos saben que al hacer esto es extremadamente peligroso y podemos eh, echar a perder nuestros ¿no? aparatos, pueden explotar, vamos a hacer la prueba contando hasta el 20, 25 segundos, voy a toda la potencia abierta, 500 watts lo vieron, desconectamos Eu, probando. 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos antena. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal? Estamos aquí probando sin ningún tipo de antena. Podemos aquí sentir un poco de calentamiento. Pero nada. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 El radio está funcionando, mira, checale aquí Checale la aguja 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y yo no he soltado la portadora 30, bien ahora muchos dirán ahí el radio ya no sirve ya explotó vamos a conectar nuevamente vamos a conectarlo ahí está nuevamente el radio no lo hemos apagado para nada eh, uh, ahí lo tenemos nuevamente más de 500 watts uh, la. Y esto es lo que puedes obtener Al comprar una de las mejores marcas Que es Ranger Y tenemos aquí este que es el RCI 63FFD4 Hazle un pequeño acercamiento Aquí Hola ¿qué tal Bueno Hola Sigue funcionando como si nada Después de haberlo tenido sin antena Completamente Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy Junior de Mister XCV Shop. Hasta la próxima.